Dime que me quieres como cuando me querías Desilusión y apatía restos resto solo quedan restos Querías un poquito pero esto no se fía Estoy curando como un negro todo el día Pa' tener lo que tanto quería Pero ahora que lo tengo me falta más la motivación que la alegría Si todo va bien desconfía En reserva pero estoy llegando de medio en medio hasta el mediodía Ideales de contrabando el negro y voy facturando Bien limpito directo pa'l banco Con segunda fe yo no compito Yo peleo por el campeonato Pero No la quiero pagar, porque el que me la lió una vez, está seguro no me la voy a liar Mucha hablaron mierda por la espalda, pero a la cara es otra cosa Yo controlo incluso la distancia, Magneto, versus Nicolás Tesla Quizá me convierta en Islam, porque también me leí el Corán y resulta que no encontré la diferencia con lo que es nuestra Biblia El Señor que me va a perdonar, pero doy las gracias menos mal, que aún tengo sentido del humor, quizá me lo cambie por pan